No sabía que aquí había tanta reverberancia, pero a veces ya no hay más y se pierde Pero después vuelve una vez más. Es bacán. La primera vez que descubro esto del pasaje. Y la quite me mira como si estuviera loco. Recuerda que me amas. Hey guys. Dejé exportando el vlog. Va a salir super tarde, es, es sábado. El 2.39. Este es el 2.40. No, no. El 240. Este es el 241. Sure. Como voy sumando el sol. ¿Dónde estamos? En el Tanochi. <risa> saliendo de ver a John Wick, uff, qué cansado. Igual las la escenas de, de las peleas me gustaron mucho, porque eran de verdad escenas larguísimas y de acción, como que uno ya perdió la costumbre de ver ese tipo de escenas. Antes de salir, dejé subiendo el blog 240, o sea, lo dejé renderizando y vamos a descansar un ratito, no sé por qué. Después más rato tenemos que salir de nuevo. Al fin publiqué... Y me viene el atardecer. Ahora vamos camino a juntarnos con Prelat y Fed. Es su aniversario de matrimonio. El cual pueden ver en este blog. Y como siempre, ¿eh? uno se celebra comiendo. ¿Cierto, Quiten? Así es, los chiquillos cumplieron un año de casado y no puedo creer lo rápido que ha pasado el tiempo. Pueden revisar el vlog de este día, que siempre hace llorar la fe, obvio, se emociona. Fue acá a la fiesta, les gusta salir de lo común y me gusta eso de ellos. Y ahora voy en camino a buscar al monse. Yo le tocó trabajar este fin de semana, porque festival de Viña. Y vamos a ir a almorzar y ver qué nos prepara la Ok, lunes 20, eh, después que llegamos a la casa no agredí nada porque estaba super cansado La noche tuve que trabajar en un proyecto que que dejar listo Pero no dejo de evitar pensar en lo muy rápido que pasa el tiempo Y no es que no siente que no haya pasado nada, es como... He sentido que el tiempo ha pasado, se siente Lo otro es que hemos hecho cajitas de cuestiones, entonces como que... para la idea tampoco es hacer todo a la vez y que no te deje tiempo ni siquiera para reflexionar y lo ideal es hacer muchas cosas pero con sentido que tu motivación esté alineada con tus valores, con el que quieres ser, que quieres entregar. pero eso hay que cuestionarse, preguntarse por qué estamos haciendo las cosas. Ando en ese tono porque para mí febrero es el fin de año. El festival de viña es el hito que me avisa que empieza un nuevo año. Así que hay que empezar a analizar. ¿Qué se logró? ¿Qué no se logró? Van a dejar de mandarle saludo al la Fer Y a verdad, felicitaciones por este año de casados. Nos vemos miércoles. Ah, eh, el miércoles preguntan al árbol, así que manden sus comentarios, sus preguntas. Y eso, fin. Mira esta gente desconsiderada, dejaron el perro dentro del auto. Man.